Muy buenas a todos y a todas, soy Adrián Juste, portavoz de a Murchasot, y en este nuevo vídeo vamos a intentar resumir lo que sucedió en el pleno extraordinario del 9 de mayo. ¿Y qué era lo que se decidía en este pleno? Se votaban las bases de la convocatoria de una bolsa de trabajo para cubrir tres plazas de funcionario interino A1 de psicopedagogía de carácter temporal por seis meses para acometer programas temporales hasta el año 2020. Desde Totes a Murchasol tuvimos que votar abstención cuando se presentó esta propuesta. ¿Y por qué? Para realizar este análisis primero debemos tener en cuenta cómo hemos llegado a esta situación. El pasado 1 de abril, el gabinete psicopedagógico municipal que llevaba prestando servicio durante más de 30 años al municipio y llevado a cabo por la empresa Cosipe SL, tuvo que cerrar. Después de que varias de las facturas desde enero que remitía al ayuntamiento Fueran impagadas por el propio ayuntamiento. ¿Por qué se debe a esto? Porque la empresa tenía contratadas a estas personas, a estas profesionales, que eran cinco, de manera irregular, como falsas autónomas, y eh, la situación había estado durante todo este tiempo sin arreglar. Habéis tenido 30 años para solucionar este tema y para regularizar esas plazas. La situación les llevó a dimitir a la ahora es concejala de educación por otro lado el cierre del gabinete ha puesto al ayuntamiento y al municipio en una situación crítica y urgente desde el pasado 1 de abril se lleva durante un mes sin prestar este servicio dejando a más de 1800 alumnos y alumnas sin él esto ha provocado por supuesto muchas protestas por parte de ampas familias los centros educativos el propio alumnado y en todo este mes el ayuntamiento no ha hecho nada la primera factura impagada ...y que demostraba que la situación era insostenible, era de enero. Y han tardado desde enero hasta mayo en presentar una solución. Desde todo en de San Bustasot, entendemos que la situación crítica y las tareas que se tienen que abordar... ...desde el ámbito educativo y las necesidades de las familias obliga a que el equipo de gobierno... ...tome una decisión rápida y urgente. Sin embargo, ha tardado desde el cierre del 1 de abril en el gabinete hasta mayo en presentar esa solución... Que se presenta como un parche temporal desde nuestro punto de vista y tras analizar cómo van a ser las bases de esta convocatoria es una completa chapuza para empezar la contratación directa que va a hacer el ayuntamiento que nos parece fenomenal va a ser de tres plazas y no de cinco se va a ofrecer claramente un peor servicio ya que prácticamente se va a contar con la mitad de los recursos pensamos que el equipo de gobierno podía haber sacado dinero de otras partidas ...para poder financiar la contratación de más trabajadoras. Por otro lado, lo que propone el equipo de gobierno es aumentar el capítulo 1... ...que es el capítulo del presupuesto dedicado a personal. Pero legalmente, según la ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales... ...no se puede aumentar el capítulo de personal... Salvo que se declare la excepcionalidad del servicio por considerarlo de una necesidad esencial. Y eso es lo que se proponía desde el equipo de gobierno y eso es algo con lo que desde Totes Ambuchasot estamos completamente a favor. Lo que no nos cuadra es que si el servicio es esencial, ¿por qué la bolsa es temporal? ¿Por qué se contrata una bolsa temporal para cubrir puestos? que son estructurales. Por otro lado, según los informes, la bolsa es de carácter temporal hasta que se saquen las plazas de funcionariado de carrera o de personal laboral fijo y se regularicen como toca de manera permanente. Sin embargo, en las bases se indica que la bolsa que se va a convocar será prorrogable durante un máximo de 5 años, que luego en pleno se dijo que serían de 3 años más 12 meses porque la ley impedía prorrogarlas tanto tiempo. Si se supone que se van a regularizar las plazas. Porque es prorrogable durante tres años. No tiene sentido. Esto nos hace pensar que el equipo de gobierno en realidad no tiene ninguna intención de sacar esas plazas de funcionariado de carrera y regularizar las plazas. Ya entrando en las propias bases, estas van a ser una convocatoria de funcionariado interino y no de carrera por concurso de méritos más una entrevista. No se hará por concurso-oposición, con un examen, con un temario, preguntas sorteadas y demás. ¿Qué es lo que criticamos de ahí? Para empezar, que creemos que es más justo que se haga un examen. Luego, que los méritos pensamos que están mal baremados. Es decir, se da por ejemplo dos puntos únicamente a las titulaciones, pero se da ocho puntos por cursos, charlas y ponencias, hasta diez puntos eh, por idiomas y luego veinte puntos por experiencia laboral por otro lado la entrevista es muy subjetiva la entrevista es una cuestión bastante bastante subjetiva y difícil de baremar y da a pie a que el proceso sea dirigido y además a la entrevista se le da bastante peso normalmente se le suele dar unos 5 puntos pero aquí se le dan 10 puntos de un total de 50 todo esto lo que nos lleva a pensar es que las plazas están pensadas ya para unas personas concretas y lo decimos claramente el proceso de funcionariado interino, de convocatoria de funcionariado interino, legalmente no exige las mismas eh, cuestiones en materia de transparencia. Por ejemplo, no hace falta que se publique en el boletín oficial de la provincia. Aunque en el Pleno aprovechamos para pedirles que sí, que lo publicaran, aunque no fuera una exigencia legal. ¿Cuál es la excusa del equipo de gobierno? Pues que hay que hacer esto rápido y aunque esté un poco mal, porque hay que acometer ya las tareas urgentes. Pero lo que decimos desde Totes a muchas otras, es que solamente por lo que se va a tardar ya con esta convocatoria ya no llegamos al curso escolar actual que más da alargar un poco más el proceso si hasta septiembre en cualquiera de los casos no van a entrar a trabajar estas personas ¿Qué alternativa hemos ofrecido desde Bruchasol? Un tema tan urgente requiere sí o sí de un consenso de todos los grupos políticos y de los sindicatos y del personal para desarrollar un proceso lo más abierto y transparente posible para desarrollar hasta cinco plazas eh, funcionariado de carrera, es decir plazas permanentes y estables convocadas mediante concurso oposición con todas las garantías de publicidad y de transparencia, con un tribunal calificador sorteado y no nombrado a dedo por alcaldía, con un examen con preguntas sorteadas y aleatorias, con un proceso de alegaciones lo suficientemente abierto, etc. es decir y con todas las garantías de publicidad, eso es lo que pedimos. Sí a la contratación directa y pública de estas plazas. Sí a la recuperación del servicio psicopedagógico municipal, pero no así. Las cosas, si se hacen, se hacen bien. Decidimos votar abstención en el Pleno porque pensamos que ni el alumnado, ni las familias, ni los centros tienen la culpa de la mala gestión del equipo de gobierno. Es decir, sabemos que el servicio tiene que acometerse sí o sí y por lo tanto decidimos hacernos un poco a un lado y decir, lo estáis haciendo mal, pero hacedlo. Con la condición, por supuesto, de que se saquen las plazas y se regularicen lo antes posible. Y, por supuesto, acometiendo un control y una fiscalización de todo el proceso. Pero no estamos en contra de que se haga el servicio. Simplemente estamos en contra de que se haga mal. Porque desde nuestro punto de vista es una chapuza tal y como se está pensado. Y criticamos, una vez más, que el equipo de gobierno aproveche una urgencia y una sensibilidad como esta para poner al resto de la oposición contra las cuerdas y hacer las cosas como, como casi siempre las hacen en materia de contratación, mal y dirigida siempre hacia unos objetivos concretos. La propuesta salió votada a favor y, por lo tanto, se llevará a cabo sin ningún tipo de problema. Y, y nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, porque entendemos que es eh, muy complicado, dejadlo en la caja de comentarios, podéis también comentarnos en redes sociales. Y nada, nos vemos hasta el próximo pleno.